Claro, hay que entender que ahí, ahí los, los términos son siempre un poco, un poco confusos. ¿no? La caridad propiamente, en, en, digamos, desde el punto de vista teológico, es, el, es una virtud teologal que supone el verdadero amor cristiano, que siempre se dice es el amor a Dios y el amor a los, de, a los hombres por amor de Dios. ¿no? Entonces, lógicamente, la caridad siempre se dice que se, eh, se manifiesta en, en obras, ¿no? en, en, en obras de caridad que luego también se han llamado, en, en la tradición cristiana, se han manifestado como obras de misericordia, aunque la misericordia añade un matiz muy concreto, y que las hay espirituales y corporales, etc. Claro, el problema es cuando las, las ayudas en general, podríamos hablar, subsidios, ayudas, de lo que hablamos también algún día aquí precisamente en este foro, eh, se, se presentan como si fueran obras de caridad. ¿no? Y, y esto es porque las más de las veces se ve cómo se utilizan precisamente, y ya troncando un poco con el, con el tema que, que me has preguntado, eh, precisamente como formas de manipular las sociedades y de manipular a las personas. ¿no? Y en esto, en, el, en la verdad es que en el tercer mundo, es verdad que hablar de tercer mundo en general es, muy en fin, Es muy impreciso, pero bueno, en, en los países pobres, donde precisamente es, está muy frecuente este tipo de ayudas, eh, pues se puede respirar con mucha facilidad. Hay muchos casos donde esto se ve. Eh, por ejemplo, Estados Unidos, sobre todo en, en, en torno a los gobiernos demócratas, pero vamos en general, bueno que estamos ahora mismo viviendo precisamente eso, ha sido una, una potencia mundial que ha utilizado de manera eh, imperialista, vamos a utilizar el, el término que utilizan ellos, los, los progres, precisamente muchas veces, es decir, eh, como eh, por su propio interés las, eh, la ayuda internacional, no lo que se llama el USAID, ¿no? el USAID,